Fíjense, por ejemplo, esto es un euro dólar que está a este precio. Supongamos que acá está barato y de hecho lo está. Yo en mi análisis sé que el mercado está barato acá y puedo ir a buscar esta zona del 12.60. Supongamos al 12.60. Entonces entrando o comprando acá al 0.951 y llevándolo hasta el 12.60. Entonces bueno, acá les voy a mostrar entonces. Voy a usar esta hoja de cálculo. Fíjense. Fíjense. Supongamos que tenemos mil dólares para invertir. Tenemos 100 dólares. Recuerden que esos 100 dólares en el mercado Forex son apalancados. Equivalen a, podemos comprar 100 dólares por 888, que es lo que permite, es el apalancamiento que permite el broker en el que yo tengo la cuenta. Ahí abajo les dejo el link por si se quieren registrar. Entonces, eso quiere decir que nos prestan hasta 88 mil dólares. Nosotros con 100 dólares podemos comprar hasta 88 mil dólares. En el, obviamente, invertir 88 mil dólares, pues no es que nos vaya a quitar más de los 100 dólares. La cuestión es que es máximo, si, si se pierde, se pierden 100 dólares, no le quedamos debiendo plata a nadie. Eso pues hay que dejarlo muy claro, no se preocupen por eso. Pero digamos que si su capital son 100 dólares y arriesgan... El 100%, o sea, estarían comprando 88.800 dólares. En una sola operación, ustedes pueden perder esto muy fácilmente. Pues en un movimiento muy pequeño del, del precio, lo, lo pierden en cuestión de segundos. Como si se va a su favor, pues obviamente también los beneficios son... Ya los vamos a ver, son, son muy grandes. Entonces, vamos a hacer la prueba que vamos a entrar al 0.955. 0.955. Y vendemos al 1.12.45. Al 1.12.45. Eso quiere decir. eso es una diferencia de 0.029 centavos. Entonces eso. Supongamos que vamos a invertir el 100%. Del, o sea los 100 dólares. Entonces eso quiere decir 0.29 por. Nuestra utilidad sería de. 2575, arriesgándolo todo. Si ¿sí? tengan en cuenta que esto solo es un ejemplo, no quiere decir que siempre arriesgamos el máximo, pero eso es lo que se puede uno llegar a ganar. Y ahora imagínense que esto sea mil dólares, que lo que ustedes tienen invertido son mil dólares, entonces eso equivale a esto serían mil dólares. Miren son 25 mil dólares de utilidad, y así sucesivamente, así es como se gana dinero en Forex, pero también si el mercado coge en contra, pues pueden perder en cuestión de segundos su capital total, que son en este caso mil dólares, espero les haya servido, eh, si tienen alguna otra duda me cuentan, me dejan sus comentarios ahí abajo, un saludo.